¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos a analizar los ajustes OTA en Marvel Snap. Con este parche muchachos acabamos de presenciar algo muy raro en Marvel Snap. ¿Y qué ha sucedido? Que solamente han bosteado cartitas. Como pueden ver aquí tenemos las tres cartitas que acaban de bufar En este caso tenemos a Luke Cage, a The Collector y la Orca. En el stream del día de ayer estábamos haciendo un análisis de cuáles son las cartas menos usadas en el juego y cuáles podrían ser candidatas a bosteos. Pero sucede que ninguna de estas cartitas de acá las habíamos pensado como candidatas para bosteos. Y gratamente se están viendo bosteadas el día de hoy De las tres cartas la que menos yo esperaba que fueran a bostear es la de Luke Cage Porque esa carta sí se está utilizando medianamente en el metajuego Pero creo yo que esta carta se va a utilizar mucho más cuando llegue el alto evolucionador Y lo que he hecho diner aquí es pavimentar el camino para que Luke Cage sea un gran candidato counter contra el alto evolucionador Y aquí las otras dos cartitas que son el Collector y la Orca No me sorprenden nada que las hayan bosteado Porque son de las cartas menos usadas en el metajuego actualmente En el caso de Collector creo yo que por ahí el bosteo puede obedecer a, a tratar de incentivar a que la gente compre el paquetito de 100 dólares Ya que ahí viene una variante muy especial de Collector Y lo otro es que con la Orca pues era una carta que no se estaba utilizando casi nada Ya vamos a revisar los stats en un momento Comencemos con la orca, esta cartita le han subido dos puntitos a su poder base, en este caso ahora es 11 de poder y cuando se bostea más 5 va a tener pues en total 16 de poder, que eso ya está bastante bueno como carta única que se va a quedar en una ubicación. La gran debilidad que tiene esta carta, si es que la quieres utilizar como carta única, es que va a estar siempre siempre expuesta a un shang -Chi. te tiran solamente un shang en esa ubicación y te van a ganar esa ubicación sin ningún problema. Tal vez la ubicación más eficiente que pueda trabajar con orca sea esta ubicación que sería Nowhere, esta ubicación, como ustedes saben, no se activan los efectos de rebelarse y ahí un shang -Chi o un Encantres, por último de las casos, no podría funcionar. Pero bueno, revisemos los stats de Orca y veamos cómo se encuentra actualmente en el metajuego. Como pueden ver aquí, la popularidad de Orca es de 0.2%, o sea que su uso prácticamente en los mazos en este metajuego es casi nulo. El win rate que tiene esta carta por sí solo es de 47.6%, que está muy por debajo del 50% para que pueda estar decente. Y en cubos, eh, digamos, en cubos promedio, ganancia de cubos promedio tiene menos 0.09 por esa razón, ¿por qué tiene negativo? porque cuando tú lanzas a Orca, generalmente te lanzan un shang te eliminan la Orca y por eso pierdes la partida, entonces por esa razón creo que le están poniendo en negativo la ganancia por medio de cubos y algo que debo de decir antes de continuar muchachos haciendo el análisis, es que un Tape tiene prácticamente en vivo la actualización de toda la información con los ajustes OTA, he estado revisando las otras páginas y en las otras páginas la verdad no he estado encontrando eh, la actualización digamos del poder de Orca, pero seguramente tú un tiempo para que ellos actualicen pero un tape prácticamente está actualizando las cosas en tiempo real y eso hay que reconocérselo y ahora de seguro tú que eres un fanático de jugar mazos continuos y que han bosteado a orca y que seguro la quieres jugar te estarás preguntando cuáles deben ser los mazos en los que se puede desenvolver bien orca vamos a revisar esto rápidamente orca acá tiene algunos mazos buenos que generalmente son mazos continuos Acá si ustedes están viendo hay varios masitos, ¿no? Pero hay un mazo que tiene la mayor cantidad de cubos promedios, que tiene más 0.20 de Average Cube y luego tiene 51% de win rate, pero tiene 300 jueguitos, ¿no? Digamos que no son muchos juegos debido a que Orca no se usa mucho tampoco, entonces digamos que acá para Orca 300 juegos la verdad es bastante, ¿verdad? Porque casi no se usa nada. Entonces, yo sí he visto este mazo en algún momento, sí lo he visto este mazo, es la verdad, es un, era un masito que en su momento, digamos, cuando recién comenzó a tratar de, de querer hacer funcionar a Orca, por ahí lo, lo, lo quisieron utilizar, pero el problema es que no llegó a funcionar. Seguramente ahora con estos dos puntitos que le han subido a Orca de poder, puede ser que sí le den una segunda chance. Y como pueden ver acá, ahí, este es un mazo continuo clásico, no casi clásico, con algunas modificaciones. Inclusive acá también está Invisible Woman, no tienes Landman, Mojo, Lizard, todo continuo. Prácticamente acá Tienes el Omega Red También que está interesante Mira ve Omega Red acá Para que le puedas dar Más 4 de poder A las otras ubicaciones Si vas con una diferencia De de poder En la ubicación Donde se encuentra Omega Red Tienes a Namor también Acá lo que no me gusta Es que eh, Con Namor acá Siento que es Medio que se recarga El tema de dejar cartas Solitas nada más En, en, en alguna ubicación Y creo que es Bien difícil que funcione así A menos Que quieran poner Acá la estrategia De repente es que pongan Un Namor en una ubicación Una Orca en otra ubicación Y de repente Ya llenen la otra ubicación simplemente con cartas y pongan un spectrum de final no para completar esa ubicación ahí que quieren llenar y con eso bostean un poquito más a Namor, un poquito más a Orca y de repente por ahí algo se puede hacer pero como les decía siempre tienen el problema del Shang-Chi no sé si hay alguna forma tal vez de defenderlo porque miren Orca de por sí 11 de poder está bastante bueno o sea está mejor que un Thanos ¿no? eh, digamos que un Magneto o un Hulk le están ganando nada más a Orca si es que digamos que no cumple su habilidad si no activa su habilidad pero acá lo podrías de repente defender con un Cosmo tal vez a Orca para que Shang-Chi no lo elimine porque a ver ¿qué va a suceder? cuando tú lanzas a Orca el jugador qué es lo que va a pensar o sea al menos tu oponente va a decir bueno este man está jugando Orca acá quiere decir que no va a jugar nada más yo le lanzo un Shang-Chi y le gano la partida. ¿Qué va a suceder en el turno final? Simplemente tú lo estás baiteando al oponente. Porque él solamente eh, quiere usarte Shang-Chi de final. Entonces, si tú tienes la prioridad en el turno final, lanzas un cosmo donde está Orca. Y simplemente shang no hace nada. Y tú vas a ganar la partida sin ningún problema. Porque tienes una gran diferencia de poder ahí. Y aquí también tenemos un mazo medio extraño. Que es rampeo con continuos. Está, mira, está algo interesante el masito. Bueno, acá no sé por qué ponen a Quinjet. Porque creo que no hay ninguna sinergia que esté ocurriendo con Quinjet acá. Pero creo que lo ponen solamente porque es continuo. Pero acá también está interesante porque tienes cartas. Todas son continuas acá prácticamente, ¿verdad? Todas son continuas. ¿Y qué sucede? Como es rampeo, generalmente. Tú vas a jugar a Sandman. No vas a tener. Eh, vas a tener ubicaciones vacías. Porque vas a estar lanzando solamente carta por carta desde el turno 5. Seguramente, ¿no? Entonces acá sí te puede beneficiar lanzar orca tal vez en una ubicación. Y Namor también de repente Porque acá sí es más válido de repente Que no vas a tener que, que puedes llegar a tener ubicaciones vacías Y te concentras de repente en una sola Para tratar de ganar más poder Así que estas cartitas en este tipo de contexto Se vuelven buenas también Porque al lanzarse solitas en una ubicación Ganan bastante poder, ¿no? Ganan más 5, más 5 eh, Tanto Namor como Orca Y va a ser bien difícil que te puedan ganar Solamente poniéndote una sola carta A menos que sea Shang-Chi nada más que tenga tu oponente Pero esta, este mazo acá también lo estoy bastante lo estoy viendo bastante interesante si es que por ahí a alguno le interesa probar, tanto el que les acabo de decir que está un poquito más arriba que es de continuos, o el rampeo con Sandman que también es interesante que todas estas cartitas de acá tienen efectos continuos y que Spectrum también cumpliría un gran papel en bostear a todos ellos, y ahora muchachos nos vamos con Collector, esta cartita de acá generalmente se estaba viendo en masitos de descarte, por ahí antiguamente se veía eh, también en masitos de dino también, no porque tú ibas lanzando pues sentinelas, o ibas lanzando agente 13 y eso de alguna forma iba bosteando al Collector, la verdad, a mí no me convence tanto. De todas maneras, el bosteo a Collector siento que el, ese, este más uno de poder que está ganando no va a ser la gran diferencia. Creo que si lo hubiesen puesto 2-3, de repente ahí sí sería más tentador, pero como un 2-2, no sé la verdad. Ese más uno de poder no sé qué tanta diferencia haga, digamos, para que tú quieras armarte todo un mazo de descartes y trate de funcionar alrededor de Collector por ese más uno de poder. Pero bien, si acá vemos a Collector, tiene 1.4% de popularidad. O sea, imagínense, Orca tenía 0.2, este tiene 1.4. Digamos que también está muy poquito usado Collector acá Tiene un win rate decente Y tiene una average cube también bastante bueno Con más 0.14 Pero bien muchachos, seguramente en este punto te debes estar preguntando Sobre todo si es que has gastado 100 dólares En ese paquetito con la variante de Collector ¿Quieres lucir esa variante? ¿Quieres encontrar un buen mazo que se pueda desempeñar? Entonces vamos a revisar rapidito eso Aquí tenemos... Este masito de acá, si se dan cuenta que hay varios masitos que tienen average queues bastante bajitos y win rate también que no son tan buenos, pero el primer mazo de todos que es el Descarte tiene 56% de win rate, 0.47 de average queues y tiene 2.200 juegos. O sea, es un mazo que ha sido probado ampliamente y que digamos que tiene cierta fiabilidad aquí. Este masito de acá tiene sinergias. En este caso, bueno, el Morbius está ahí para poder eh, nutrirse con todo lo que se vaya descartando. Pero acá tienes al Sentinel, por ejemplo, que va a estar sinergiando con Collector. Tienes a Swarm también que si es destruido. Va a sinergiar con Collector. Tienes también a Munger, Que al duplicar cartas también ese número duplicado también va a sinergiar con Collector. Tienes a. ¿Qué otra carta más? Creo que son todas. ¿Sabes cuál es la otra carta también que sinergia bien con Collector en este tipo de mazos? Es Helicarrier. Heli Carrier acá también si lo minas te pone tres cartas, ¿verdad? Pues eso también está bastante genial. No sé si por ahí tal vez eh, puede ayudar este, ¿cómo se llama? El, el agente Fury, también el agente Fury creo que te pone tres cartas o dos cartas, no recuerdo bien ahorita la habilidad pero Collector también se puede nutrir de eso. Así que tienes varias formas se de, podría decir por ahí para poder este, bostear bastante al Collector si es que decides jugar alrededor de eso, ¿verdad? Luego acá tenemos un Sabudino también que mira, por ejemplo acá también tienes a Cable, Agente 13 Sentinel, Munger, White Queen, ¿no? ¿no? Tienes esas cartitas que te ayudan también a nutrir un poquito más a Collector. Y finalmente pasamos al rey de las cartas bosteadas que vendría a ser Luke Cage. Esto seguramente va a ser muy bien recibido por la gente muchachos. Ya que Luke Cage es una carta que se está utilizando medianamente en el metajuego. En los mazos tóxicos generalmente con cera. Es una carta muy buena. Pero ahora con estos dos puntitos que le han subido a Luke Cage. Ya les voy a decir cuál es el mazo que se va a volver muy bueno ahora. Va a haber una, un nuevo arquetipo de ese mazo. Gracias a Luke Cage aquí con esa subida de poder Ahorita vamos a, a ver un poquito y analizar los stats de Luke Cage Tiene 4% de popularidad Es una cosa muy buena O sea, y Ahí les, ahí ustedes numéricamente pueden ver que lo que les digo es, está siendo cierto Es la carta por mucho más usada O sea, es 4 veces más usada prácticamente que Collector acá ¿no? Hablando que Collector tiene 1.2% ahí Tiene 50% de Winry, que no está nada mal Y tiene Average Cube de 0.16 O sea, tiene un buen desempeño también, digamos, cuando lo juegas Ahora, si nos vamos a la parte de los mazos, ya que seguramente usted, ustedes estarán diciendo, metido, ya. Estás hablando tantas cosas bonitas de Luke Cage Donde se va a desempeñar bien Pero bien, vamos a bajar muchachos acá Y vamos a ver rapidito cuáles son los mazos de Luke Cage Pero acá no me termina de cerrar Del todo la idea, así que lo que voy a tratar de hacer Es encontrar más mazos ahorita Y acá tenemos unos mazitos, ¿no? Que son que son de los más jugados En este caso, este mazo tiene 33.000 juegos Pero tiene muy poquito Average Cube acá Y tiene un win Ray también así como que decente ¿no? Este es un mazo también que he visto Que se está utilizando bastante El tóxico de, con Luke Cage y con Cera pero acá veo que ponen Valkyria, Tifoid, Mary Sentry También es importante en este mazo Ya que acá puedes tirarle pues el caos al otro lado O bien también con Valkyria puedes convertir ese caos de menos 10 en 3 de poder ¿no? Y a veces el oponente se confía pensando que no vas a jugar ya en esa ubicación Y a veces ni te juega a cartas o te juega una sola carta nada más ahí Y cuando haces el tema con Valkyria pues le terminas ganando esa ubicación Es un buen baiteo la verdad que hay ahí Luego tienes el Toxic Cera, que es un mazo ya más enfocado, digamos, en la parte ya de tirarle menos uno de poder al oponente con Asmat, tratar de reventar más esa, esa habilidad, y acá también está bastante interesante porque Cera les baja el poder, les baja el coste perdón, de energía a, todos est a todas estas cartas, y puedes hacer combinaciones bastante e e geniales, ¿no? Puedes tirar en turno 6. puedes tirar Asmat, Luke Cage bueno, en este caso Luke Cage, Asmat y Absorbing Man en ese orden, más o menos ¿no? Y por ahí de repente un Monkey de final incluso, y terminas boceando bien al Monkey, terminas haciendo dos doble digamos este doble habilidad de Asmat así que eso está bastante bueno y sobre todo Luke H, que está para evitar que no te vaya a perjudicar justamente el tema de la reducción de poder ahora lo que les estaba diciendo acá y es algo muy interesante déjenme buscar un poquito más que debe estar por aquí más o menos no sé si está acá está este mazo que ustedes están viendo que tiene muy poquitos juegos la verdad es un mazo que se va a comenzar a utilizar mucho más ahora. Este, este mazo generalmente el Cerebro 2. Era un arquetipo que ya existía. Pero ahora con esto de que le han subido el poder a Luke Cage. Va a haber un cerebro tóxico prácticamente aquí. Y este masito de acá muchachos la verdad está para probarlo. Y para poder testearlo en el metajuego. Porque creo que le va a ir bastante bien. Este masito de acá ahora con Luke Cage. Ponerlo acá va a ser mucho más posible de poder controlar también las ubicaciones. O sea en Cerebro 2 ya lo estaban utilizando a Luke Cage. Pero no podía ser bosteado. Pero ahora el hecho de que ya pueda subir eh, y que pueda ser parte de la sinergia. Se podría decir de los bosteos de Cerebro Mystic. Hace de que sea mejor todavía. Porque ahora también él va a valer con el poder dentro de las sinergias. Entonces, acá generalmente tú qué quieres hacer. De final, muchas veces quieres jugar a Smat, Luke Cage de repente. no Y alguna otra cartita de coste 2. De repente puedes jugar a Iceman, Night Crawler. ¿no? O sea, puedes hacer ahí 3, 4 cartas. Puedes lanzar en el turno final. Que si ya tienes presente a Cerebro y a Mystic. Pues esas cartitas se van a terminar bosteando más. 4 de poder cada una, ¿no? o sea, está muy Interesante esta sinergia, sobre todo Porque aquí tú vas a reducir también poder Del lado del enemigo Mientras más cartas tenga el poder tenga, Mientras más cartas tenga la ubica, En las ubicaciones distribuidas El enemigo pues mejor es para ti Porque la habilidad de Asmat le vas a explotar mucho más Le vas a sacar más negativos todavía Y entonces este mazo Creo yo muchachos que tiene bastante potencial De poder ser bien jugado ahora ya por, solamente por ese detalle Nada más que Luke Cage le ha subido su poder Y como les estaba mostrando pues Hay algunos masitos interesantes Incluso hay un mazo acá que tiene más 0.55 Y tiene 1100 juegos que no está nada mal que también es un cera, una cera también Y que tiene puesto unas sinergias para poder trabajar bien con el, con el tema acá de, las, eh, de los combos de Asmat con Luke Cage de estas tres cartas que acaban de bostear muchachos, en mi opinión tanto Collector como Orca me parece que está bien justificado su bosteo, pero en el tema de Luke Cage acá, me parece que no debieron necesariamente haberlo subido más uno de poder, creo que Luke Cage en realidad sin siquiera haber sido bosteado cuando salga el Alto Evolucionador, Luke Cage iba a ser una carta muy solicitada independientemente de su, de su poder o de sus stats, sino más bien por su habilidad lo que pasa es que el Alto Evolucionador como ustedes saben, las cartas con las que está Sinergiando generalmente están siendo Cartas que van a estar restando Poder a la ubicación del oponente Entonces me parece que Luke Cage va a volver una carta Prácticamente muy usada En muchos mazos sin importar el arquetipo Para poder evitar o poder Contrarrestar de cierta manera el poder del Alto evolucionador. Ya de por sí con este Bosteo nada más ya le estás dando muchas Más razones a la gente o a los jugadores para que Estén utilizando Luke Cage en otros masitos Adicionales e imagínate entonces cuando Salga este, esta carta que no sabemos Si va a ser Big Bad y eso Se va a ser mucho más usado y va a ser más Difícil la verdad poder eh, lucir Al alto evolucionador o poder jugarlo a todos su potencial por lo cual seguramente ya mucha gente debe estar dudando si deberían de comprarlo o no ya que ahora como están bosteando esta cartita pues al ser más usada es más posible que las veas que la veas más presente en el metajuego y ya no puedas disfrutar del alto evolucionador cuando gastes seis tokens en él de todas maneras los dejo con todo ese análisis, espero que les haya gustado este video muchachos, lo he hecho con bastante cariño tratando de enfocarme en cada carta particularmente y en todos los efectos tanto positivos como negativos que también puedan tener. Eh, si tienen cualquier duda o consulta ya saben la pueden hacer aquí en la cajita de comentarios o si no también estoy en la plataforma morada haciendo transmisiones en vivo, pueden ir ahí también, el enlace se encuentra en la descripción de este video, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.